Joseph Machine presenta Buster Keaton en Policías Escrita y dirigida por Buster Keaton y Eddie Klein Un pequeño cupido y un candado ilustran la cita de Houdini El amor rompe todas las cadenas Una pareja de jóvenes habla a través de una verja Él ha pesado un brado ella le ofrece la mano y se despide formalmente. Se aleja. Desde el camino que da a la mansión, ella se gira y le dice No me casaré contigo hasta que te conviertas en un hombre de negocios. Él se queda contrariado detrás de la verja. Aparece un hombre con aire importante haciéndole gestos a un coche de alquiler aparcado cerca. Sudoroso, se saca un pañuelo del bolsillo, se le cae la billetera al suelo, el joven pasa a su lado, la recoge y se la da. Prepotente, el hombre le da un empujón, se quiere subir al coche y en ese momento se cae. El joven intenta ayudarlo, se hacen un revoltijo entre los dos. Al final, el hombre lo empuja de nuevo, se sube al coche y el joven se queda con la billetera en la mano. Comprueba y cuenta los billetes. El hombre ya dentro del coche busca en sus bolsillos y al no encontrar la billetera ordena al conductor que dé la vuelta. Con el coche en marcha asoma un brazo por la ventanilla y recupera su billetera. Al abrirla ve estupefacto que está vacía y ordena de nuevo al conductor que dé la vuelta.